Muy Entendido. bien, hola, hola, buenos días. Os comparto la pantalla de presentación. Sí, compartir. Pues genial. Chicos, chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una semana más con otro conversatorio que promete ser muy interesante. Ya sabéis, con un monotema esta temporada que es... Oye, ¿cómo gestionas tu equilibrio biopsicosocial? Cada persona subraya parte de su equilibrio, nos cuenta cómo lo ha logrado, cómo lo está logrando o cómo lo quiere lograr. Bueno, de eso hablamos. Y hoy, esta semana, pero hoy lunes 28 de marzo, tenemos la gran suerte, digo gran suerte porque mi amigo, casi hermano, Miguel Ángel Cervantes, desde Madrid, bueno, pues tiene, tiene una agenda de ministro, que se dice. O sea, está súper ocupado y nos va a regalar su tiempo, su visión, sus mensajes, sus perlas. Y sin más, bueno, yo soy Antonio Fuentes, hago psicoterapia, training, ahí tenéis mi contacto. Pero, como digo siempre, el importante es el invitado en el conversatorio. Así que dejo de compartir... Sí, dejar de compartir. Genial. Y ahí tenemos a, al guapo y brillante de Miguel Ángel, mi amigo. Miguel Ángel, muchas gracias. Buenos días aquí en España. Curiosamente, esta vez estamos los dos en Madrid, en distintos barrios, pero bueno, es buenos días, las 12 de la mañana, cuadra todo, digamos. ¿no? Miguel Ángel, sobre todo, muchas gracias. Y copiando Gracias tu presentación. A pa paz y bien. Y... Ya me la has quitado. Voy a decir paz y bien eh, a, a todos y a cada uno. Y, a, y de cada una, ya quiero decir, unos y unas okay. y demás. Eh, Sobre todo, bueno, primero, eh, cuéntanos estoy... cuéntanos quién es Miguel Ángel Cervantes. Cuéntanos estoy encantado tú. de decírtelo. Además, eh, voy a leer lo que pone mi, mi último libro que presenté el jueves. Eh, es muy breve lo que dice de mí. Dice Miguel Ángel Cervantes Almodóvar, se presenta, yo me presento, como mentor de éxito espiritual. Eh, dice que en su trayectoria, en mi trayectoria, está el haber sido fraile, eh, haber, haberse formado como terapeuta transpersonal e instructor de meditación y mindfulness. Eh, soy poeta eh, eh, del espíritu mm, y, y, y escritor. Eh, he creado la mentoría de escritura desde el alma y, y actualmente yo me defino como facilitador de espacios para el encuentro espiritual. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque ahí es donde nos encontramos eh, el sentido de la vida, bajamos el cielo a la tierra y, y bueno, pues, cómo lo he hecho, no? eh, Que pa forma parte de mí, ¿no? A través de, de mi propuesta que es de Mentores de Versoenergética, ¿no? un método que, me, que, que he creado, que se me ha sido revelado, y lo que ofrezco es eh, a, la, a, a las personas y a las organizaciones, pues les llevo a solucionar los problemas, y esto creo que es importante, de conexión interior, personal. ¿Para qué? Pues para, para, para mejorar las relaciones, tanto las personales como las profesionales. Eh, y conexiones, evidentemente, que mejoran las relaciones. Pues, ¿Cómo, cómo las la mejoran? Pues transformando las realidades eh, que te permiten alcanzar los sueños gracias a esas verso experiencias energéticas eh, que propongo. Y que, bueno, lo que hago es con la ayuda de, de la poesía. La poesía que conecta, la poesía conectada, la poesía revelada. Y es en, en lo que estoy ahora, ¿no? Y, y esto pues, nos ayuda a encontrar una a través de la poesía una perspectiva diferente para la solución de, de cualquier problema pero bueno sobre todo la, la mejora de, de, de las relaciones eh, expresando los sentimientos siempre conectado entonces genial. esta es mi, mi presentación Yo no sé si muy bien no, genial Oye los que nos siguen y ven los purcas los programas un ratito con Antonio y tú que has visto otros pues oye, cada uno se presenta <ríe> y yo lo que hago es subrayar desde, oye, facilitador de espacios, verso energética conexiones para mejorar relaciones y, bueno nos conocemos y claro no, no podía ser algo más que subrayar de todo eso Poesía. Pues me parece súper interesante ese mundo. Yo soy un gran defensor y, y utilizador con mis clientes ¿Sí? de la biblioterapia. Dentro de la biblioterapia utilizo todo tipo de textos, pero suelo usar la poesía. Uso mucho, y tú lo sabes, de, de tu excelente libro Senovio, Obvio, ¿no? que lo, seguro lo tendrás por ahí. Si no lo enseñas, vamos, yo lo tengo, yo lo tengo subrayado, es, vamos, machacado, composite, sí. porque efectivamente cuando dices nombre, todo desde la conexión, yo creo que la poesía es, un gran, es una gran herramienta para todo, autoconocimiento, gestión de relaciones, eh, compartir momentos, facilitar espacios, bueno, la versión energética ya es la pera. Ahí, ahí hemos compartido, eh, o yo he participado en alguna cosa en el nacimiento. Eres ah, él, él mi alumno predilecto, <risas> primigenio y de todo. <risas> Muy bien. Entonces, antes de ir al grano del equilibrio biopsicosocial, sí me gustaría que subrayes, como poeta, facilitador, comunicador, mentor, ¿Por qué? Porque todavía no está muy defendida la poesía. O sea, ¿por qué defender la poesía como herramienta que facilita el cambio? Bueno, ahí te lo dejo. Pues sí, sí, además eh, eh, es mi tema porque cuando hablas con otros poetas, pues eh, no, no ven la utilidad de la, de la poesía, ¿no? Y, y, y yo la, la considero una herramienta, ¿no? Eh, como dices tú, de autoconocimiento, de búsqueda de equilibrio, luego hablaremos de ello. De, de ello. Y sobre todo, quiero dejar muy claro, ¿no? Porque, eh, cuál es mi porqué, ¿no? Y, y, y en lo que creo, ¿no? Y creo que, que la poesía pues, tiene eh, el poder de romper cualquier limitación y conectarnos a nuestra felicidad. Además, creo que el poder de la poesía, que es energía en movimiento, nos permite conectar con el universo, con nuestro poco yo, nuestro entorno de personas y paisajes, y con el yo soy. Porque lo que tenemos en común eh, eh, las personas, yo creo que es nuestro anhelo de querer ser yo. Eh, estamos en un permanente intentando conectar con nuestra identidad, resolver nuestra identidad y, y la palabra que nos une a Dios, al universo y demás es el yo y, y, y, y decimos que queremos ser yo muchas veces eh, por ese anhelo, pero resulta <ríe> que uno descubre, por lo menos a, a mí es, se me ha revelado así a través de la poesía, que es que ya lo somos. Solo nos falta reconocerlo y escucharnos decirlo. Eh, esto es importante, ¿no? Porque mmm, cuando estamos en estas conversaciones, a veces tenemos discursos ya preparados para contestar y demás, ¿no? Y lo importante es que no, una actitud que tú estás ahí con tu lápiz, ¿no? Eh, o tu boli, estás escuchándome y de eso se trata. De, no solamente de escucharme a mí, sino también de escucharte tú, porque muy probablemente... Cosas de las que yo diga, eh, y lo he visto en otras entrevistas, te resuenan, tú lo dices, porque estás escuchándote a ti. Eh, estás oyendo al, al interlocutor y te estás escuchando a ti. Entonces, eh, eso es la, la, la, el poder de, también de, de la poesía. El que no solamente eh, es algo bonito, algo que, que, que nos... Nos dice algo, nos dice algo de una manera bella, porque estamos necesitados también de, de, de esa belleza ¿no? que, que, que nos da o nos aporta la poesía. Disculpa, porque aquí hay algo que. que llama la atención, ¿no ves? Nunca no, me llaman no, pues me Como yo digo siempre. La realidad nos invade continuamente. nos invade. Oye. Además, sabes que estas no, horas no, no, son que llamadas me... que, o sea, no, que no. Quiero, son quiero más... subrayar algo que has dicho porque me parece muy interesante para dar el salto. Sí, sí, sí. Dar el salto ya uh -huh. a, vale, ¿cómo entiendes tú ese equilibrio bio-psicosocial? Claro, has dicho dos cositas, dos perlas, le llamo yo, maravillosas. Uh -huh. La poesía, ¿por qué? Porque es conexión. Y, y claro, estamos tan necesitados de conexión que muchas veces no sabemos cómo ¿no? me encanta como dices tú y siempre subrayo también, esto no está en absoluto preparado o sea, lo que dices yo te escucho, tú hablas a mí me resuena y lo que me resuena te lo devuelvo y tú me dices pues no Antonio, no te has enterado de nada o sí pero es subrayado en rojo el, la conexión ya, pero la conexión con el yo y la conexión con el otro y en medio hay escucha. Escúchate a ti y eso facilitará que escuches al otro y si escuchas al otro eso te ayuda a escuchar al yo, pero yo subrayo esto, o sea, ¿por ¿qué ayuda o qué aporta la poesía? Conexión con el yo, con el otro, a través de la escucha. Me parece una definición... No es, y, y algo que has dicho también, o sea, no es un ornamento. ¿no? La poesía no es solo bella. Puede serlo también, pero... Puede serlo. Puede serlo también. Pero yo creo que sobre todo es si una poesía te ayuda, un poema te ayuda a conectar contigo mismo, a escucharte, a escuchar al otro, y eso te permite conectar, entonces es un boom. Es un poema. Claro, eh, eh, En la metodología, y, y tú la has practicado conmigo de, de la energética, hay ese tiempo de silencio y luego eh, te lanzas, te rindes a, a escuchar y a que esa poesía revelada, que yo la llamo así, diga algo de ti, pero no te diga algo a ti, sino que de ti surja de ti, de la inspiración divina, de, de la inspiración de, del universo, eh, de la sabiduría ancestral o, o, o íntima, ¿no? Incluso, si nos vamos a Jung, ¿no? de, de esa sabiduría colectiva, ¿no? De, eh, de ese arquetipo. Entonces, eh, es, eh, es fundamental el escuchar para encontrar el equilibrio, ¿no? Eh, Vamos a dar paso ahí, ¿no? A, a oye, ¿cómo buscas el equilibrio? ¿Cómo vas a encontrar el equilibrio? Pues eh, a través de la palabra, de, de, de la, del verso, que me ha ido dando pistas o, o, o trazándome un camino no de, de equilibrio y, y de hecho verso energética cuando apareció, bueno, sabes que la, la desarrollé durante la pandemia. Eh, era para encontrar ese equilibrio que no teníamos en ese momento, ¿no? estábamos ahí machacados con el miedo, con... había todo una, un, un desequilibrio constante en nosotros y me vino, es que, es que fue así, ¿no? ¿Qué hacer para encontrar equilibrio? Tanto yo, que estaba aquí encerrada en casa, que yo soy una persona que le gusta andar mucho por el campo, tener muchas relaciones en, eh, con las personas y demás, pues... Eh, a través de, de la poesía y de verso energética, eh, pues pude eh, equilibrarme y enseñar o mostrar a otras personas un método de, de equilibrio, de armonización. ¿no? Pues entonces, eh, es fundamental. Y yo lo encontré atrás no, de la yo, poesía. No, fíjate, Cada una fíjate, uno aportamos a ver. Miguel Ángel, claro. Eh, eh, yo cuando. A... Luego estos vídeos los presento, digo, hago spoiler y, y, y, y cuento unas perlas en texto antes de que la gente vea la película, el vídeo. ¿Vale? Y tú ya me has hecho spoilers. No, pero, pero me parece genial. Claro, ya mi segunda única pregunta sobre eso, bueno, Miguel Ángel, tú, tú cómo entiendes el equilibrio biopsicosocial, pero no cómo lo entiendes en teoría. Hay manuales, hay, sino tú cómo lo has logrado, lo logras lo, log lo quieres lograr es igual y, y claro, has adelantado algo, una herramienta que en absoluto está conversatorio, es publicidad de esa herramienta, pero creo que es verdad que es muy potente que es la verso energética pero quiero aprovechar la versión energética, la tenemos los dos muy clara pero uh -huh. justo que desgranes pues claro, si piensas en la versión energética, están todos los elementos del equilibrio bio psico social. Están todos. Uh -huh. Sabes que hemos hablado de esto muchas veces, que al principio cuando sí. el niño nació, nació de una manera, pero luego lo fuimos... De, ah, joder, ah, si hay... Eh, ah, si hay... Eh, ah, bueno, si sea, resulta que esto... que el niño viene con canastilla, con fin, sí, <risa> que tenía sí. vestidito... Cuéntame o cuéntanos. Pues, pues te voy a contar, además, con unos cuantos poemas, eh, son breves, ya sabes que son tancas. que además fueron escritos con esta, esta poesía revelada, ¿no? Y para, para que veas eh, cómo voy a lo biopsicosocial, ¿no? Y, y yo creo que las personas que nos escuchen a lo mejor se van a ver reflejadas en este, en este camino. Es breve, ¿vale? No voy a estar aquí una hora recitando ni nada por el estilo. Eh, empieza el que he elegido como tres o cuatro poemas que dicen busco equilibrio, encuentro la armonía, un balanceo, sutil llega al encaje, vibración de unidad. Bueno, pues aquí ya mmm, nos habla de, de, yo creo que del de, equilibrio, ¿cómo se consigue? A través de la conexión, a través de, de, de unirte, tanto a ti como al universo. ¿no? Y, y el siguiente paso me parece. Súper importante. Suelto, me rindo, me observo y libero. Mientras respiro, encuentro el equilibrio en el ritmo de mi alma. El otro día, en la conversación con, con otro compañero, insististeis mucho en la respiración, ¿no? eh, eh, eh, en esa estrategia, en ese también método ¿no? de, de, de cómo conectar y cómo encontrar el equilibrio. ¿no? Y, y con la respiración, la respiración consciente, de la que hablabais, pues a, ahí se va hacia ese camino de, de equilibrio, de armonización. ¿no? El siguiente poema dice, armonizarse, esa es la cuestión, venga, conecta la paz, encuentra el equilibrio, percibe la verdad. ¿Dónde está tu verdad? Eh, en, en esa armonía, y en esa armonía que te da... Estar en paz, ser paz. ¿No? Por eso, siempre cuando empiezo cualquier acto, lo sabes muy bien, digo paz y bien. ¿no? Ya es una primera manera ritualista, si quieres llamarlo así, de poner foco en la paz, que es donde está ese, ese equilibrio. El siguiente poema dice, sanar el tiempo, tomar equidistancia con equilibrio, es sanar el espacio donde todo acontece. En ese espacio de silencio, en ese espacio de, de encuentro con uno mismo, eh, es el espacio donde se haya ese equilibrio y hay que cenarlo, hay que limpiarlo, hay que equilibrarlo. Y de ahí lo de verso energética, ese fue el, el origen ¿no? de, de crear e, e, ese, ese método ¿no? y ese, ese tipo, esas tipologías, por llamarlo así, de, de, de llamar terapia, ¿no? Eh, ¿Y, y ¿por qué todo esto? ¿no? Porque digo en este último poema vivo el desorden en todos los estados y reparar esos, esos desequilibrios precisan de conciencia. Aquí yo creo que está la, la clave, ¿no? Eh, ¿no? Lo que he llevado a cabo de, de, de todo mi recorrido por medio de mi despertar ya en el, en el 2009, ¿no? Que es donde están los poemas o donde comienzan los poemas de, de esta obra. Cenobio, eh, poesía completa del 2009 al 2011. Es eh, cuento esos tres años del despertar, de, de mi terapia transpersonal y de mi transformación. Y no es otra cosa, como digo yo también, cuando me dicen, define la espiritualidad, ¿no? Dices que eres mentor de éxito espiritual. Y, y, y la, espiritual, la espiritualidad consiste en tomar conciencia. Conciencia con ese. ¿Vale? Eh, y, y ese es el camino, de ir tomando conciencia día a día en esos desórdenes, en esos desequilibrios, poner atención, conciencia, y esa es la manera de repararnos. Pues, eh, genial, Mira, Ángel, pero fíjate, me lo he dejado aparte, porque claro, lo de espiritualidad es tomar conciencia. Oh, es un pastelito que quiero masticarlo más delicadamente Entonces, uh -huh. ¿te parece? Lo, lo que sí ahora yo porque yo creo que cada, yo he tomado notas, claro, de cada poema y, y sé que tú los, los trabajas quien conozca tu libro Zenobio y lo compre, va a ver la gran aportación que tiene ese libro o sea, es, no es solo poesía es poesía, son herramientas, hay un método para trabajar cada uno en un área, con un objetivo, que lo puedes hacer uno mismo, o sea, no hace falta que haya un coas sino cada uno dice, Oye, pues yo de estos ciento y pico poemas, hoy quiero ver mmm, mi conexión con el espacio. Y ahí hay unos poemas que dicen, o quiero trabajar mi autoestima, ahí hay unos poemas. Es un libro. Entonces, lo que sí te pido para que no lo haga yo, que he tomado notas, uh -huh. es de cada poema, de los cuatro poemas que están súper bien seleccionados, como sueles hacer, ¿qué palabra? <risa> yo de, del poema uno tengo una palabra, del poema 2 tengo otra palabra, es decir, una palabra en el sentido de qué busca ese poema inspirar. Es por hacer un resumen, un, resume, un, un suquet de los cuatro poemas. Sí, de, de, del primer poema, eh, que dice que busca el equilibrio, ¿no? Eh, el equilibrio donde, donde lo, lo terminas hallando, ¿no? En la unidad. O sea, eh, yo creo que, además, en esto consiste el camino de la espiritualidad, ¿no? Cuando me dicen, oye, ¿cuál es tu misión, tu propósito y demás, no? Y yo ahí distingo entre propósito y misión. De hecho, en un un taller, en un curso que doy, ¿no?, de CAEC en la cuenta, eh, empiezo por ahí, ¿no? Para mí el propósito es llegar a ser uno, que es como una, una cosa como muy genérica, ¿no? Ser uno en, en el uno, eh, en el ser, eh, en el universo, hacerte uno, y la misión, como yo la entiendo, es ¿qué haces para llegar a ese uno? ¿No? ¿Qué haces tú? ¿Qué aportas al mundo? ¿Qué aprendizajes tienes? Eh, y bueno, ¿qué has venido a, a aportar para llegar a cumplir tu propósito de ser uno? ¿no? Entonces, eh, en ese primer poema yo creo que es, hablo de esa unidad, ¿no? de ese propósito. Eh, todo este camino de la misión eh, de vida eh, he descubierto, sobre todo en este último año, que o te rindes y sueltas, o, o vas a estar dando vueltas en, en tu huella, que hay un poema por ahí en, en, en Zenobio que habla de eso, no de estar dando vueltas en tu huella. Y entonces yo ahí me, me, me quedaría con ese segundo poema, eh, en que es respirando en el silencio, conectando contigo, conectando con tu ritmo, con tu ritmo del alma, es eh, cuando... Ya te has rendido, ya no estás en el me gustaría, quisiera que esto fuese, de esta manera, yo quisiera ser, no ya eres. Y lo que estás siendo, estás siendo. ¿no? Por ejemplo, el otro día en la presentación del libro, bueno, pues hubo gente, pero yo quisiera que hubiese habido más. no me hubiese, eh, me hubiese querido, mmm, como por ejemplo, el sábado hubo la presentación de otro libro de un, de un amigo y, y ves, ¿no? El, el, el, el sitio, súper pues, lleno de gente, ¿no? Más de 50, 60 personas. Y en el mío fue más pequeñita, ¿no? Entonces, ay, mi, mi ego me decía, esto, entre comillas, es un fracaso. ¿Pero por qué? Si lo que es, es, es así, está siendo. Deja ya el querer ser. Me gustaría, quisiera. Sí, está muy bien. Pero ¿por qué no estás...? Con eso que está siendo, es decir, ahí yo sí, por ejemplo, me vi que yo me entrego igual cuando hay tres que trescientos, porque soy yo en equilibrio, en unidad, y me entrego porque habrá una persona, posiblemente o, o más, que cualquiera de mis palabras, cualquiera de estos versos le haga despertar, le haga comprender, comprender, porque entender a veces no entendemos las cosas vale yo no, yo no entendía digo bueno eh, cómo es posible que haya hecho una difusión tal amigos a gente interesada en los temas estos y a lo mejor no me han no hayan cumplido mis expectativas no bueno porque pues a lo mejor no era su momento y también había algo para mí seguramente ahí eh, luego estuve discutiendo con mi pareja no Es decir eh, es que no sé qué tengo que aprender de esto me dijo pero aprender ¿Cómo que aprender? Eh, disfruta de lo que has sido y el aprendizaje es que has estado entregado y te has entregado en cuerpo al alma. Eh, mañana la grabación, cuando la pongamos en YouTube o en los medios, pues habrá alguien, el alma que necesite, el ser, ¿no? Eh, cada uno lo habla así, que necesite e encontrará ese vídeo, igual que encontrará cualquiera de estas conversaciones, igual que tú haces encontrando y apuntando esas cosas, encontrará y, y, y dirá, conecta la paz, conecto la paz, encuentro equilibrio, y esa es tu verdad. Pues eso sería, bueno, para mí sería la, la, la, la, la, re, la repera, ¿no? la leche, eh, que una persona pudiese decirse eso a sí misma, ¿no? Gracias a que yo, eh, en mi experiencia, en mi vivencia, lo, lo he podido pasar, ¿no? El otro tema eh, que habla aquí de, de, de tomar aquí distancia, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para ver, y, y vuelvo a lo de antes, no esa experiencia, ese espacio que tú has, que, en el que tú estás, en el que tú estás entregándote, en el que tú estás rendido, en ese espacio todo acontece. Y todo acontece y acontece, y acontece lo que acontece. <risa> Vale, Entonces, vamos a dejarnos, vamos a rendirnos de verdad, que si te gustaría, quisiera, tengo esta expectativa, pero lo que acontece en ese espacio de encuentro interior, de encuentro con los demás, de encuentro con la naturaleza, con el planeta, es, y eso es, esa unidad con lo que es, es lo que te lleva al equilibrio. Sí, no, no, ¿Eh? totalmente de acuerdo, pero por esto... A los dos, a ti te gusta, desde luego escribir y recitar pero, claro. pero no, no, he querido aprovechar he abusado de ti, de decir oye, está muy bien cada uno de los poemas simplemente recitados y escritos, escuchados leídos pueden hacer que a alguien le conexione con algo pero, oye he, he querido aprovechar pues para decir, bueno pero si a alguien no le resuena, no uh -huh. ¿con qué intención estaba cada poema? Y creo que, bueno, pues has hablado desde la unidad, el, lo que ya es, la conexión, el espacio, el propósito, lo, sobre todo con algo que tiene mucho que ver con los, el siguiente tema, que no me he olvidado, uh -huh. de la toma de conciencia. Que claro, básicamente es, oye, es que lo que está siendo, es, está siendo. O sea, la realidad es la que es, no la que tú quieres que sea. Has hablado ahí de expectativas, de, bueno, esa es la toma de conciencia que me encanta, del mindfulness, ese es el mensaje clave. Y, y, y yo creo que tu actividad tiene detrás o delante mucho del mindfulness en el sentido este de toma, Conciencia, la realidad es. No, no, no es la que yo querría, no es la que fue, no es la de otro, y sino tú. ¿Cómo? Miguel ángel, tú. Porque sé que hemos, los dos, ¿eh? tú y yo, los dos hemos pasado por épocas o por momentos de crisis muy concretas. La hemos resuelto también cada uno a su manera, pero de forma a bastante manera. parecida. Entonces, sí, yo creo que te propongo que nos aportes cómo tú has hecho ese, has hecho ese proceso de llegar a tomar conciencia para sentirme equilibrado. Mira qué pregunta. ¿O oh, qué tema? Pues, pues fíjate, eh, eh, fue Apostando, por ejemplo, hay una crisis eh, de, de relación, no eh, pues, primero una crisis de, de, de los 40, ¿no? además con un divorcio conflictivo, y eh, mi, mi, mi cosa clara fue eh, apostar por la paz, no por eso yo al final tengo esa obsesión de, de paz y bien, eh, que viene de mi formación franciscana, eh, que es el saludo franciscano, y eh, fue... Eh, Vamos a llamar por obsesionarme por la paz, es decir, encontrar eh, eh, el equilibrio eh, eh, en, en la paz, es decir, sentirte en paz. Entonces, eh, hay una anécdota que algunos dicen que es muy poderosa, ¿no? que, oye, cuéntala, porque eh, una de las veces pues, fui denunciado... Eh, por violencia de género, ya digo, fue una, un divorcio conflictivo, ¿no? Casos que aparecían, eh, bueno, me llevaron a los calabozos y tal, hasta el día siguiente que, te, que tienes el juicio, y bueno, pues vale, no pasa nada, pero pasas una noche, eh, para, para muchas personas, eh, siempre dicen la noche oscura del alma, ¿no? Y, y yo la llamo la noche gloriosa. Eh, ¿Por qué? Porque fui aplicando, eh, como dices tú, esto del mindfulness, ¿no? Y de lo de la respiración. Volvemos a, a, a lo que habló aquel compañero ¿no? de, sobre la respiración consciente, que tú te decías, no, yo también hago respiración consciente, a mí me sirve y tal, ¿no? Pues cómo, cómo encontré el equilibrio eh, en la manera de superar la, la crisis, en no hundirme, en no caer en la venganza, en la rabia, en, en todo esto, ¿no? Pues fue conectando con la paz y a través de la respiración, es decir, estaba en un calabozo, eh, el, la pared... Eh, estaba alicatada, porque hay, hay paredes que pueden ser de, de pintadas y tal, en este caso eran de, eh, de azulejos. Entonces, eh, ¿cómo encuentras la paz? Es decir, ¿cómo vas bajando todas esas emociones, eh, todo ese revuelto emocional que tienes ahí de injusticia, de, de, de sentirte que, que, que no comprendido, de sentirte eh, mal, ninguneado? o No sé, todo este, todo este tipo de sensaciones y de experiencias que uno tiene ¿no? en una crisis. Pues fue... Eh, cogiendo cada uno de esos azulejos, eh, tenía toda la tarde noche, o sea, que, <ríe> a ver, ¿qué hago, no? ¿Qué hago aquí? Y eh, pues eh, miraba la, las paredes ¿no? y en cada azulejo hacía una respiración cuadrada, que a veces en las terapias, no sé tú, pero muchos terapeutas eh, y psicólogos pues, eh, han descubierto que es mucho más potente que un ansiolítico y es respirar en cada una de las esquinitas, ¿no? Eh, como cuántas esquinitas tiene mi cama, ¿no? Pues cuántas esquinitas tiene mi azulejo, o mi puerta, o mi ventana, o mi pantalla, porque eh, date cuenta que todas estas cosas que son como cuadradas, la televisión y demás, eh, nos pueden ayudar a encontrar ese equilibrio y es respirando en cada esquina conscientemente. Eh, inspiras, dejas unos segundos, tres, cuatro segundos, depende de la capacidad pulmonar de cada uno y de la, y de la práctica, o entrenamiento ¿no? Pero en cada una de las esquinas, pues yo lo que hice era respirar, soltaba y luego me iba a la otra esquina, hacía lo mismo, me iba a la esquina inferior, derecha, hacía lo mismo, me iba a la izquierda y luego, no sé si me he inventado yo o demás, eh confluía en el centro, hacía una respiración profunda y sonreía. Porque mucha gente, cuando explica lo de, la, lo de cómo meditar y tal, que esto es respirar, inspiras, expiras y demás, eh, se lo mira a muchas personas, de bueno, algunos eh, mentores o, o coach o, o instructores de meditación, hablar de la actitud y es esa sonrisa, sonreír. En el centro. Además, fíjate, haces un trabajo de, de cada esquina, o sea, enmarcas el espacio ¿eh? y luego a, confluyes en el centro sonriendo. A mí, por lo menos, me, me produce al final un equilibrio, porque es que es todo un cuadrado muy zen, ¿vale? Es un recorrido y acabas en el centro con esa actitud de sonrisa. ¿Qué pasa? Normalmente eh, cuando uno empieza a hacer meditación en la primera o segunda respiración se te ha ido la cabeza, seguro. <risa> y que no me cuentan historias. ¿Eh? Que a mí me ha costado mucho tiempo y bueno, el Dalai Lama pues al final está unos cuantos segundos o minutos más que otros, ¿no? Por eso es el Dalai Lama y demás, porque practica más y, eh, y tiene esa conexión. Pero esa manera, lo que, te, lo que te llega es importante la parte de actitud. ¿Qué pasa? Cuando te descubres que se te ha ido la cabeza, vuelves otra vez a esa esquina, respiras y te sonríes. Porque a la mente... Ya has dicho que te he pillado, que te he pillado. Ala, y vuelves a ti, vuelves a tu centro, vuelves a tu cuerpo, ¿vale? Porque eh, cuando el, el equilibrio bio, ¿no? Cuerpo, ¿no? Eh, es importantísimo la parte del cuerpo, ¿no? El cuerpo ayuda. Eh, eh, es una herramienta, más que una herramienta, es como, como el sostén, ¿no? Donde, donde estás en tu cuerpo. Y eh, no, lo mismo ahí, que te lo me sí. mejor. Perdona que te interrumpa, pero porque yo creo que efectivamente dentro de ese método propio, que es además lo que yo busco con estos conversatorios, o sea, no un manual, ni un Google, sino, ¿cómo? Bueno, estás subrayando y, y no deja de sorprenderme todos los conversatorios. O sea, yo sé que tú eres alguien dentro del bio -psico social y el psico es el mental, emocional, espiritual, digamos, en ese proceso tú estás más en lo espiritual, social. Sí. Sin embargo, que sería casi la consecuencia, el output claro. del proceso. ha subrayado muy bien, y me encanta, el input, la entrada del proceso, que es lo bio. Y lo bio es meditar, respirar, buscar un, una visión, algo que te haga entrar en paz, que tu cuerpo haga... ¡buah! se pacifique, sí, sí. se relaje, que encuentre paz, porque el revuelto de emociones en una crisis, pero, claro, el revuelto de emociones podemos tener todos, pues, eh, en un viaje de vacaciones con un atasco y un... O sea, oh. o sea, las emociones están siempre ahí como taponadas y el tapón el tapón salta como esfervescente. Y fíjate, me ha, me ha resultado curioso esto de los cuadrados. Yo trabajo mucho un ejercicio que es cuántos cuadrados ves. Yo planteo sí. Es un cuadrado con cuadraditos. Una especie de tablero de ajedrez. Uh -huh. Claro, en un tablero de ajedrez, si tú le preguntas a alguien, vale, ¿tú cuántos cuadrados ves? Puedes ver todas las combinaciones que la realidad te permite. Puedes ver desde los, simplemente los 28, o puedes ver los 28 más uno o pues, el intentar ver la realidad con ese método que has contado, de pacificar a través de la respiración, de lo bio, me parece genial para, pues, una manera de racionalizar, de tranquilizar, de encontrar la paz, y siempre con una sonrisa. Sí. Es, es, es una manera de, de a ese revuelto de emociones de ser, de esa caja de Pandora que de vez en cuando se abre sola <ríe> engañarla, <ríe> engañarla. <ríe> reírte de ella eso, <ríe> efectivamente, genial bueno, oye, si te parece Ángel ¿cómo Dime. damos el salto a la parte psico? Bueno, y te digo la teoría. me gustaría antes, sí, sí. dime, dime. Eh, Antonio, sí, sí. me gustaría antes también eh, por la, la, seguir con la parte del cuerpo un momentito. Me parece importante porque tú ya estás escribiendo un libro, yo he escrito ya varios, y, y hay gente que escribe, y bueno, mi metodología es a, a, a través de la poesía que tú puedas escribir tu poema. Y eh, como mentor de escritura desde el alma, que he nombrado, soy mentor de escritura desde el alma y tal. Claro, ¿qué me diferencia a mí de, de los tops? Se puede decir de los grandes coach o gente que te dice, oye, escribe un libro para publicar en Amazon, ser bestseller, eh, este tipo de cosas, ¿no? Y eh, yo he visto que mi diferencial, de hecho, me lo han reconocido algunos de estos top que me han llevado luego a dar una masterclass o una conferencia a sus cursos y demás. Eh, yo subrayo mucho a la importancia del cuerpo. Para, para una persona, por ejemplo, que escribe, ¿no? Eh, y como aquí hay algunas personas que nos siguen que son terapeutas, son psicólogos. O, o personas que les gusta la escritura, puede ser cuentos, puede ser poesía, puede ser lo, lo que sea, ¿no? O pensamientos. Eh, yo insisto mucho, eh, que eso es lo que sorprende a veces en estas cosas, eh, el tema de, de, del uso del cuerpo, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo la conexión, ¿no? bueno, yo siempre hablo de conexión, ¿no? Conecta. Pero ¿cómo conectas? ¿No como escritor? Porque claro, voy a escribir un libro y a lo mejor estás desde la mente, y no eres consciente, pero bueno, desde la mente, desde la emoción, desde las vísceras, pero realmente, ¿desde dónde se empieza? ¿Dónde, ¿Con qué hay que conectar? ¿no? Como digo yo al principio, el precalentamiento del escritor eh, está en conectar con el cuerpo. Realmente, ¿con qué escribimos? O con un boli en los dedos, ¿vale? O que eh, estás así, todavía tienes que conectar. Y el cuerpo habla, el cuerpo tiene su sabiduría. Eh, está la inteligencia del corazón y tal, pero está la inteligencia del cuerpo, esa vibración, ¿no? Entonces, conectar con las manos o con los dedos si tecleas y demás. Entonces, claro, eh, el precalentamiento del escritor es esa conexión con el cuerpo primero. Luego ya escribirás. Es decir, si tú conectas con tu cuerpo y, y luego en, en ese escribir del alma es escribir de la consciencia. Supongo, o no supone, pero es así, tú decides escribir o desde el corazón, o desde la mente, ¿eh? o desde las vísceras, o incluso desde el cuerpo, o desde la parte del espíritu. Pero una vez que decides eso, ¿cómo llegas ahí? Pues primero conectando con el cuerpo, dejando o sea, confiando, rindiéndote también al, al cuerpo. Yo, yo para... O sea, era lógico, o es lógico, que eh, subrayaras, pero para cerrar esta parte... También me permito yo una anécdota para, porque para concretar esto de conectar con el cuerpo. En alguno de las masterclass que has dado, que yo he seguido, lo, lo concretas en algo, que es la mano. O sea, esto que has hecho así un gesto de coger el bolí, si no, no. O sea, exacto, tú planteas un ejercicio a partir de las manos, los dedos de cada mano. O sea, Vale. Sí, hago una conexión, que yo llamo la conexión con las manos, sí. Esto es. Pues, bueno, me encantó, me encantó porque eh, yo seguí el ejercicio y es verdad, o sea, a veces nos atosigamos ¿no? con los pensamientos, las emociones, y, y dices, mira qué sencillo, ¿no? E ese ejercicio de conecta con tus manos, claro que son con las que vas a escribir, vas a cocinar, vas a coger el, el móvil, es decir... <risa> O sea, claro, vas a hacer muchas cosas con tus manos, hasta colgar un cuadro. <risa> no pues, me pareció un ejercicio. Conducir digo para, el coche, claro. que es importante. Claro. Eh, ahí, metafóricamente. Sí, sí, sí, sí. Por eso que, quería subrayar pues, esta, esta eh, esa, esa anécdota tuya, eh, en, en una masterclass que digo que diga en un curso eh, de otra persona, ¿no? de, un, de un instructor de, de escritura, un coach importante, el número uno de, de habla hispana. Eh, fue curioso, eh, esta es una anécdota, uno de. Eh, ¿Sabes que, que siempre en estos talleres tal? En el 90, por decirlo, en el 99 son mujeres, ¿no? Pues había un hombre o dos, me acuerdo, y había uno que quería escribir un libro, una novela y tal. Y resulta que era cirujano. Claro, se quedó cirujano plástico. Se quedó flipado, y lo digo con esta palabra, flipado, cuando dice, ah, que tengo que hacer lo que hago habitualmente yo. Digo, vamos a ver, tú eres un genio, el tío tenía siete clínicas en, en Madrid. O sea. No era uno que estaba dedicándose ahí subrepticiamente a, a, a la cirugía, no, no. Lleva años y tenía siete clínicas, ¿no? Y, y bueno, pues ahora ya, pues como estaban funcionando, pues él ya quería también dedicarse a su afición o su, quería escribir una novela y tal, ¿no? Y claro, cuando dije, lo primero que hay que hacer es conectar con tus dedos. Y ya, ya no le tuve a decir cómo lo hacía, que hice ese ejercicio que tú dices, pero claro, él muchas veces consciente al comienzo y luego inconscientemente, eso es lo que hace cuando va a operar. O sea, confía en sus dedos, en sus manos. De, déjate, decir, no estás con la teoría que aprendiste, que primero tienes que meter por aquí, abrir... No, sé, no, no, no, ya tus dedos tienen la sabiduría de lo que hacer. O sea, fue, fue una... A mí me pareció precioso, porque encontrarme, mira que hay profesiones de todo en, en todos los sitios, ¿no? Pues que en este sitio hubiese un hombre y tal, y que era cirujano plástico, y claro, se quedó loco cuando dice, ah, lo primero que voy a hacer es conectar con mis manos como hago siempre o sea, no tengo que hacer cosas raras no, porque sí, lo típico, oye, tienes que hacer una cosa rara hacer aquí un este yoga la sana claro, 24 sí, eso, de no sí. sé qué no, conecta con tu un dedos bueno, pero, y escribe pero yo creo que es importante es importante, es interesante porque, como dices tú o sea, yo lo que busco pretendo y quiero encontrar es que yo aprender el primero, yo soy egoísta el primero que quiero aprender soy yo si encima transmito aprendizaje a través de vuestra, de vosotros, pues mira qué bien, estupendo. Y me parece genial que alguien, alguien como tú, o sea, que puedes, puedes tener, no tener porque tú, sino la gente, pues, ah, coño, vale, poeta, escritor, mentor, pues este nos llama ex sacerdote, tiene unos talleres sobre el espíritu, o sea, pues este nos va a dar una charla del tema espiritual. Y resulta que llegamos ya casi una hora y la charla de alguien espiritual, que es lo que yo creo que caracteriza a Miguel Ángel, resulta que se está centrando en lo bio. Y me parece genial porque lo has explicado muy bien: es decir, bueno, es, que, es que es la base. O sea, lo bio es la base. Luego puedes trabajar lo mental, lo emocional, lo espiritual. Luego puedes trabajar lo social, pero si tu cuerpo no lo tienes en paz y has dado un montón de herramientas para tener tu cuerpo en paz, ¿no? Desde más trascendentales, como la respiración en cuadrado, que me recuerda muchísimo a la meditación Zen que yo hacía, que era, sí. era, era mirar una pared en blanco en silencio, así, o sea, era, era sí, como... que eso, eso es lo que yo he aprendido ¿no? muchas veces, ahora hago con la depresión energética, hago meditaciones guiadas a través de los poemas pero yo me, me he formado, se puede decir en eso, frente a una pared blanco, sí, sí, era, era increíble Yo fue la primera experiencia, lo, lo seguí durante una temporada estaba yo en, la, en los estudios en la carrera y me vino muy bien, o sea, terminé, salía de la universidad y me iba a un salón un salón, donde, o sea, nos poníamos todos a mirar la pared y el señor que estaba en medio de vez en cuando tocaba el bón. Oh, oh, ¡Cuidado! ¡Otra vez a la pared! Pero ha subrayado mucho lo vio, lo cual me encanta, gracias. Me encanta porque descubrimos perlas sorprendentes que alguien puede decir, hombre, pues este señor, con todo esto que has dicho en la presentación, nos va a dar un chorreo mental, espiritual que nos va... entonces, yo fíjate, antes te he bueno, damos el salto, no, no, no yo te propongo quedarnos aquí, porque, porque el mensaje del bio lo has desglosado muy bien, lleva toma de conciencia, paz, unidad es decir, solo te pido para cerrar y no es cerrar, es, bueno, eh, eh, es casi cerrar, no. Proponer, esto que tú haces en tu segundo libro o tercero, no tercero, el último libro, el de las lecturas uh -huh. dominicales para empezar bien uh -huh. la semana, me encanta. Como, <risa> no cierras, al revés. Abres la puerta a la lectura típica de la misa, utilizas para abrir la puerta, pero al final esa apertura de puerta... A cada uno, si quiere, se le queda un mensaje subrayado. Si quiere, claro. <risa> no, esto... Sí, la, la pretensión, aquí está el libro, ¿no? de Las reflexiones dominicales para mí de la cena con sentido consiste en eso. Es decir, en yo leo las lecturas de, de misa del domingo correspondiente y hago lo mismo que tú. Eh, me voy, además, de alguna manera, no sé si inconsciente o totalmente consciente o, o, o guiada, ¿no? Hacia esas... Frases o palabras que a veces pasan desapercibidas, porque yo que sé, ayer quiero recordar que era eh, el Evangelio, por ejemplo, de la palabra esta de, de, del hijo pródigo. Bueno, todo el mundo casi se la sabe y te la puede contar sin haber ido a misa en 20 años, ¿no? Porque es como muy sabida. Pero es encontrar a lo mejor esa palabra, esa frase o ese versículo eh, eh, en, en ese texto que, que te toca, ¿no? Entonces, eh, es lo que hago en estas reflexiones. Eh, eh, de, de, de dar una vuelta, bajar a tierra, si es lo que tú has dicho, es decir, eh, dice cuando te has presentado, lo he dicho, o sea, esta parte espiritual es bajar, pues, una misión es bajar a tierra, esto que parece que es tan etéreo, ¿no? Estas, estas enseñanzas de sabiduría perenne, eh, mística o, o religiosa, ¿no? No, bueno, vamos a bajarlas a, a tierra. ¿no? Muchas veces lo hago a través de la poesía, que también la utilizo en, en, en, en yo le llamaba a este libro cuando... Dice tal las prédicas dominicales, eh, ¿qué me diferencia del cura que está ahí en, en predicando ¿no? y diciendo las cosas? Pues a veces utilizo, en muchos dos casos, poesías, que le dan una vuelta más poesías de no religiosos Es decir, ayer, por ejemplo, compartía la oda del pan de, de Neruda, ¿no? Porque hablaba del maná, del el maná y el pan, sí, es el pan de vida, el maná que no. Bueno, pues eh, ahí hay un. Eh, en ese poema, sobre todo en los últimos versos, hay un eh, que habla del compartir, ¿no? Vamos, el maná es algo que nos comparte Dios o, o tal con el que nos alimentamos y esto que estamos haciendo ahora es dar maná lo que estamos haciendo tú y yo es dar maná Oye, eh, eh, y ya te lo dice hasta Neruda eh, eh, en un poema que Neruda era vamos poco sospechoso de, de, de espiritual sí. ¿no? o, o de místico hombre oh, o el otro día que también también asistí a esa lectura virtual genial ¿no? uh -huh. Que yo creo que a muchos, a mí no me sorprendió mucho porque mi padre era, bueno, tenía toda la, o sea, era forofo, fans de, de Camilo, de Camilo, de Camilo sí. José. Ser. Sí, claro, sí, que hicimos no, la, la recitación de poemas de claro, y, Camilo y, José. Y yo creo que eso pudo sorprender a muchos de ese español, Camilo José era poeta. Y claro, y yo creo que, mira, me, me quedo con, con ese mensaje porque lo hemos subrayado o pues, centrado en lo vio. Pero vale para todo. O sea, para la parte mental, los diálogos internos, para la parte emocional, la, la regulación emocional, la parte espiritual, para la parte social. Algo genial. Que es bajar a tierra. Sí, sí. Luego, o sea, luego le pones poner los flecos, la toma de conciencia, la conexión, el tal, la reflexión. Pero finalmente... Creo que, que yo, Miguel Ángel, subrayo de nuestro conversatorio de hoy, bajar a tierra, pon los pies en la tierra, siente, vive la realidad, dicho en algún momento, si es lo que es, es, lo que está haciendo, está haciendo. No. Yo me quedo con ese mensaje, con esa propuesta de nuestro conversatorio, que además creo que es una herramienta polivalente, es como una no. No. es como una especie de llave inglesa, eso, polivalente, no, la llave Allen de Ikea, ¿no? que vale para todo. No. No. no sé, Miguel Ángel, ya sabes, yo siempre cuando intento cerrar y hago lo que yo entiendo que es la propuesta del conversatorio, siempre pido feedback, es decir, Miguel Ángel, ¿te parece que la propuesta de nuestro conversatorio pueda ser... Es interesante bajar a tierra. Sí, sí, vamos. Eh, eh, eh, eso es lo que en lo que estoy ahora y me, me parece genial. Ahí estás tú ahí. Si es que estás inspirado. Si es que no, pues. no. No, no, no me eches piropos que la gente va a pensar que somos amigos. No. no. Que lo somos, bueno, lo somos. somos hermanos, eh, somos, eh, sí, sí. ¿qué, ¿qué más, no? Somos hermanos del alma, estoy de acuerdo. Pues, mira, si te parece, comparto la pantalla para que también, quien quiera, oye, pueda ponerse en contacto contigo. Esta es la pantalla de cierre de este vídeo, de esta conversación, cuando el vídeo esté subido, esta será... Bueno, Miguel Ángel Cervantes me ha costado tanto, y mira que lo conozco, que lo que se me ha ocurrido resumir su actividad profesional es como poeta, comunicador, mentor. Bueno, claro, es que debajo de poeta podíamos hacer un desglose, debajo de comunicador podíamos hacer otros. Entonces, pues poeta, comunicador, mentor. Yo creo que en el conversatorio habéis detectado, conocido a Miguel Ángel mucho mejor que lo que yo pueda poner debajo de su foto nos ha manifestado su esencia y como yo suelo decir quien quiera oír que oiga, quien quiera subrayar que subraye y quien quiera incorporar que incorpore pero, o sea, esto lo dejo ahí fijo yo hablo pero para que quien quiera coja nota de su teléfono 34, España, 647, 65, 80, 15. Y le podéis preguntar, como habéis observado, por multitud de cosas. O sea, Miguel Ángel es todo menos monocarril. Pues, Miguel Ángel, dejo de compartir para despedirme. Primero, para agradecerte. Me ha encantado... Mmm, me ha encantado la apertura a mostrarnos tu esencia de una manera tan, tan humilde, tan cercana. Con lo cual, por eso, creo que bajar a tierra es casi el título de, de todo el conversatorio. Es lo que has hecho. Tirar del hilo que todos tenemos y, a, y hacer que la cometa baje a tierra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Lo que quieras decir bien, para despedirte. Así bien. Y, y bueno, mira, voy a ver, abrir al azar como tú haces eh, mi, mi libro de cenovio y acabo con, con un poema que yo sé que a ti te gusta. Y que como no le hemos tocado la parte más emocional, ya la dejamos para que las personas queden ahí. No soy emoción. Tengo emociones y las siento y las veo y me emociono. Genial. Muchísimas gracias. Ya sabes, abrazo fuerte. Y que la poesía habite en nosotros. Sí. Que, que, es que es eso. Sí, nos puede elevar. Sí, sí, nos puede elevar. Pero al final cuando tiene impactos, cuando nos hace bajar, cuando nos hace conectar. Nos conecta aquí y allí. Esto es. Genial, Ángel. A ver, finalizar, no dejar de grabar. Esto es.